Ahora, ¿qué hacemos con esas distintas partes de la imagen? Bueno, vamos a ver después que hay otras herramientas de selección. ¿sí? Pero fíjense que acá, eh, abajo de las herramientas, está el color del primer plano, dice, pulse para abrir el diálogo de selección de color, y un color de fondo activo, pulse para abrir el diálogo de selección de color. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago clic acá, me va a permitir elegir un color, por ejemplo yo quiero uno así, violeta, púrpura. Bueno, voy a elegir uno, más o menos oscurito, una cosa así. Y este lo voy a pasar a esta parte, acá a, las, a los colores seleccionados. Le doy a aceptar. ¿Y qué va a hacer eso? Esto me va a permitir, si yo elijo por ejemplo, el tachito de relleno, la herramienta de relleno. Me va a permitir llenar todo lo seleccionado con ese color. ¿Y para qué sirve el otro color? El otro color sirve para decir, decirle qué color queremos que quede si borramos. Hay otra herramienta acá que es la herramienta borrador, que si yo la selecciono y lo paso, fíjense que va a borrar solamente lo que yo seleccioné, no estoy borrando ningún borde del lago, ni nada. ¿Y qué, qué color va a dejar? Y el color que yo elegí acá, que es el blanco. Si yo en vez del blanco quiero que quede, no sé, amarillo, Aceptar. Entonces ahora voy a borrar de vuelta. Y borra dejando un amarillo. También puedo borrar acá. Fíjense que solamente borra dentro de lo seleccionado. No va a tocar nada de lo que yo no haya seleccionado. Entonces la selección sirve también para eso. Miren, yo acá voy a ponerle amarillo al fondo a través de las hojas. O sea que puedo tocar esos detalles y no va a tocar absolutamente nada de la parte en donde se vea eh, ...donde no haya seleccionado. ¿Ah? A esto... ...después más adelante vamos a ver... ...que con, con más trabajo se lo llama máscara. Entonces podemos nosotros usar un, una máscara... ...para retocar, modificar, corregir... ...o lo que sea una parte de una fotografía... ...sin tocar siquiera... Las otras partes. ¿Tá? Y ahora me quedó. Todos los, las, los puntitos. Todo lo que estaba por acá. Seleccionado. Todo me quedó. Amarillo. ¿Mm? Entonces. Con el. Con la herramienta de relleno, yo relleno con el color que me figura acá arriba, adelante, digamos. ¿sí? Que se llama el color del primer plano. Y con la, el, el borrador, ¿sí? el, la, la gomita de borrar, si la selecciono, borro y va a quedar el color que está acá abajo. Fíjense que nosotros podemos intercambiar los colores... Los podemos convertir en blanco y negro. Como querramos. Como estaban en principio. ¿no? Como era predeterminado. También podemos. Si queremos. Eh, seleccionar. Acá tenemos pinceles. Y esos pinceles. Le podemos decir que tenga. Una forma determinada. Por ejemplo. Yo le puedo decir que tenga una forma de. Estrella. Voy a seleccionar un color. Voy a, ahora va a ser eh, un ¿qué yo? Una, este un verdecito. No, a ver acá, vamos a elegir otro. Un sí, un verdecito claro. Vas acá. Aceptar. Que quede verde. ¿Está? Y voy a elegir. Una herramienta que es el pincel. El pincel normalmente va a tener la forma de un pincel. ¿Sí? Pero acá yo se lo cambié. Yo le puedo decir que tenga forma de puntito. Que tenga forma de, de línea. Entonces voy a trazar con ese pincel. ¿Sí? Y fíjense que comienza con el color del primer plano y termina con el color de fondo. Si yo le cambio el, el, la forma al pincel por una estrellita, comienza con una estrella verde y termina con un color de fondo. Con el color de fondo. Yo quiero que esté todo verde. Bueno, elijo el mismo color para los dos. ¿Sí? Y fíjense la cantidad de formas que hay para los pinceles. ¿Ah? Después, yo puedo también elegir un, un patrón determinado. Vamos a ponerle este de, de animal. Animal Print, como se dice ahora. Eh, voy a seleccionar otra parte. Por ejemplo, acá. Y con esto, le voy a decir que lo rellene. Y acá, cuando agarro la latita, me aparecen un montón de opciones. Le digo que lo rellene con un patrón. El patrón que yo elegí. Que acá también lo puedo elegir. Le doy clic acá. Y ya me lo rellenó con ese patrón. Ese, ese, eh, sí, ese, ese patrón que yo haya elegido en ese momento. ¿Ah? Y después tenemos los degradados. Le definimos. De dónde a dónde queremos que vaya el degradado. Y ahí ya. Nos queda una cosa un poco más interesante. Fíjense cómo eh, cómo le definí. Vamos vamos a repetirlo. Control Z Control Z. Vamos a suponer que yo le quiero poner, lo quiero rellenar un, un, una parte seleccionada con un degradado determinado. Voy a decirle que quiero Vamos a decirle que, por ejemplo, yo quiero que me rellene una, una parte seleccionada, la que seleccioné con la, con la, con la varita, con la selección difusa, me la, me la rellene con un degradado. Entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a elegir la herramienta de degradado, que es esta, rellenar el área de seleccionada con un degradado de colores. Lo voy a cambiar esto... A4. Ahí está. Así no confunde tanto. Elijo las herramientas de degradado. Hago clic acá y elijo lo mismo que me aparece acá abajo a la derecha. Me aparece acá abajo, acá abajo a la izquierda. Todos los posibles degradados. Que después puedo ir cambiando también. Y le voy a decir que me lo degrade. A este color. A este a este degradado. ¿Sí? Bien. Entonces, al hacerle un clic. Fíjense que forma un punto y después voy a ese punto y lo estiro. Para que le diga de dónde a dónde quiero que vaya ese degradado. Ahí va. Entonces me quedó toda la gran parte de la sombra del árbol y la vaquita, <ríe> me quedaron con un degradado así de, este, de arco iris. Bueno, creo que esto lo hice demasiado largo, así que lo voy a ir cortando y seguimos en otro video.